Hola amigos de Spanish from Spain. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy eh, vamos a hacer el primer vídeo del 2016. Este es nuestro primer vídeo. Eh, bueno, antes que nada os deseo que tengáis un magnífico año, un magnífico 2016 y que aprendáis mucho español este año. ¿eh? Eh, y como es el primer vídeo del 2016, Vamos a hacer un vídeo, vamos a empezar un nuevo tema, y es un tema difícil, ¿eh? un tema que va a necesitar toda vuestra concentración y todos vuestros sentidos, porque vamos a ver el pretérito imperfecto de subjuntivo. El subjuntivo, ese modo y que os resulta tan difícil, que es tan complicado, y que... Eh, muchos de vosotros tenéis problemas. ¿no? Siempre me mandáis eh, mensajes o me eh, decís que el subjuntivo es muy difícil para aprender y que os cuesta mucho. ¿no? Bueno, ya hemos hecho el presente de subjuntivo, vamos a ver el pretérito imperfecto del subjuntivo. Para aquellos que no hayáis visto el presente de subjuntivo, lo tenéis aquí en YouTube, en mi canal, así que eh, os lo recomiendo. Primero vamos a ver las conjugaciones. Vamos a ver verbos regulares del pretérito, del pretérito imperfecto del subjuntivo. Tenemos los pronombres yo, tú, él, o ella, nosotras, vosotras, ellas. He utilizado el femenino porque normalmente se utiliza siempre el masculino, ¿no? Así que, así que en este caso yo voy a utilizar el femenino. Y tenemos tres eh, conjugaciones con las tres Terminaciones en español, ar, er y ir, todos los verbos terminan en, estos, eh, en estas terminaciones, eh, a no ser que sean reflexivos, que utilizarán el se al final, después de ar, de er o de ir. Y tenemos en primer lugar el verbo amar, la raíz sería ama, y el pretérito in, eh, perfecto sería da, amar amarás, tú amarás, ella amara, nosotras amáramos, vosotras amaráis, ellas amarán. ¿Eh? Da, das, da, damos, dais, dan. Importante, El, la primera persona del plural, nosotras o nosotros, siempre lleva acento. En la segunda a, empezando por la izquierda, segunda a. ¿Vale? Amáramos. Es una palabra esdrújula. ¿eh? Y todas las palabras esdrújulas se acentúan. Bien, pero esta no es la única. El, el, pretérito de, el pretérito imperfecto de subjuntivo es un tiempo verbal especial. Porque se conjuga de dos maneras diferentes. Podemos decir yo amase, tú amases, ella amase, nosotras amásemos. Vosotras a más 6, como el número 6, a más 6, y ellas a más 10. Bueno, y aquí hay otra, Surge otra pregunta que muchos de vosotros hacéis a veces, y es si en, en Sudamérica se utiliza. Eh, ¿Cuál de los dos se utilizan? O si eh, se utiliza uno de ellos, o en España, ¿no? También si utilizamos los dos. Bueno, en España se utiliza indistintamente. Podemos utilizar, puedo decir yo amara, si yo amara a esa mujer, o si yo amase a esa mujer, por ejemplo. No, no hay ninguna, se utilizan las dos, no hay ninguna preferencia, no, no sabría decir cuál es más utilizada. Y en eh, el español que se habla en Sudamérica, el castellano que se habla en Sudamérica, en algunos países eh, se utiliza una forma, prevalece creo, la forma hará, con la R, en algunos países, eh, creo que Colombia, por ejemplo, es uno de ellos, o México, eh, no estoy eh, seguro del todo, y en otros países se utilizan también las dos formas, ¿no? O he leído, he escuchado, que se utilizan las dos formas, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O sea, que eso va a depender un poco de, de lugar, ¿no?, en cuestión, pero en cualquier caso, es correcto decirlo de las dos maneras, gramaticalmente es correcto. Eh, eh, lo único es que en algunos lugares pues, eh, puede parecer un poco raro ¿no? decir amase en lugar de amar Pero eh, no hay ningún otro problema. vale Esta es, eh, Esto es un verbo con terminación ar. Vamos a ver un, termo, un verbo con terminación er. Por ejemplo, perder. Bueno, pues perder, la base sería perdíe. Y yo digo perdiera o perdiese. Perdieras perdíe, o perdieses. Perdiera o perdiese, perdiéramos, perdiésemos, perdierais, perdieseis, perdieran, perdiese. ¿Vale? La terminación es igual, lo único es que eh, esa e de perder se convierte en ie, ¿vale? Todas, ¿eh? Eh, si fuera eh, comer, pues sería comieran, comiese, ¿vale? Como veis, primera persona del singular y tercera del singular se conjugan igual, también, con ar y el acento, muy importante, ¿vale? Y, por último, verbo terminado en ir, por ejemplo, escribir, y utilizamos la misma base, escribir ¿vale? Con esa ie, y volvemos a poner la misma terminación, escribiera, escribiese, escribieras, escribieses, escribiera, escribiese, ella... Nosotras escribiéramos, escribiésemos, vosotras escribierais, escribi escribieseis, vaya hombre, y ellos o ellas escribieran, escribiese. ¿Vale? Como veis, es exactamente igual que la segunda, que esta segunda columna, verbos terminamos en el er, y en ir, es igual, porque la e, la i, perdón, se convierte en ie, y luego se pone la terminación. La, Ramos, Rais, Dan, O, Se, semo Seis, ¿Vale? Bueno, pues, esta, eso es todo. Este es la, el primer vídeo de muchos, de una serie de vídeos, sobre el imperfecto del subjuntivo. En los siguientes vídeos veremos eh, verbos irregulares, que hay unos cuantos, es bastante irregular, este tiempo verbal, y también, más adelante, veremos usos. ¿Vale? Es quizás la parte más complicada para muchos estudiantes de español, ¿no? Saber cuándo, en qué momento, con qué verbos, para decir qué cosas, utilizamos el presente subjuntivo. El imperfecto del subjuntivo, ¿vale? Bueno, pues, nada, eso es todo. Eh, ya sabéis, os deseo que tengáis un 2016 muy feliz, que aprendáis mucho, mucho español, no os rindáis, ¿eh? es muy difícil aprender una lengua extranjera, pero es muy gratificante, eh, pues cuando después de haber trabajado mucho tiempo somos capaces de mejorar eh, nuestra lengua extranjera y de hablar con fluidez ya, ¿no? cuando hemos practicado mucho, realmente es muy gratificante. Y no me enrollo más, eso ha sido todo. Nos vemos, chao.